Chicos, ¿cómo están? Bien. Muy bien. ¿Saben a qué vienen hoy? No. no. <risa> pues hoy van a probar cosas de chicas. Ok. ¿Se imaginan como qué cosas podamos ponerles en la mesa? <risa> ok, <risa> uh -huh. gracias. No, yo no me imagino. Bueno, sí. está, está <risa> no sé. Ca está un poco complicado, nos vamos a ya. ¿Saben para qué es eso? eso? Para labios resecos. ¿Para labios resecos? Pues no se siente ni movimiento. Sí. ¿A qué huele? A ah, hacer ese. Es como un slime. Nada, no, no. nada. Mira, dale. ¿La puedo sacar? Puedes, pero no te lo recomiendo. No va a salir algo, es como de, de los payas que no, salen así no de rebota. ¿No vale, es para alejar las brochas, este? ¿sí? ¿Las qué? Las brochas. ¿Pulerlo? Sí, claro. No lo prueben. Es para. O sea, de cuenta ya tiene como que turitas aquí. Para limpiarse las uñas. ¡Ay! Hey, le atinaste. Castíguenlo. Okay, ok, ok. Es algo largo. Lo parto en de abrir. Palpa. O sea, toca. Bueno. <risa> Uy, ¿Qué puede ser? <risa> ¿Qué puede ser? Ah, ok. O sea, Aquí. ¿Saben qué es? Oh yeah. <risa> sí, según creo. creo. Una magnus. Oye, sí. sí. Yo creo que, que tiene que ser eso. Tiene que ser eso. ¿Qué es eso? Es una prueba de embarazo. ¿Ha ahí. comprado una? Eh, no, gracias no. a Dios no. <risa> <risa> ah, mira, te dije. Próximo producto. Ah, esto es un tampón. Sí. Tampones, ¿cómo se utilizan? ¿Qué les hago saber? Sí, sabe eso, pare? ¿Pare? sí, Ajá. sí, sabe eso. Uh, ¿Se quita? No, no, no sé, la verdad. Bueno, creo que sí, o sea, se introduce y después o sea, le sí. das esto para arriba. No, Tú tampoco Ajá. sabes cómo se utiliza porque estás viendo sí. la caja. <risa> <¿Quieres>? <risa> ah, ah, correctamente, correctas. ah, perfecto. Se mete, sí. o sea, se introduce en, en la cavidad eh, vaginal. vaginal. Ajá. Y se va desplazando poquito a poquito así. Ajá. Con este tubito. Nada más que no sé por qué tiene una rosca aquí. Este, no, que y ahí se deja el hilito de fuera, si tengo entendido, para que nada más cuando se los desocupe. Sí, pero Quiero creer si, que es... Si quieres, sácalo, porque ahí ya se empezó a expandir. O sea, pero ahí. por ejemplo, así. Así. Sí, ah, sácalo claro. para que vean nada más el flujo. Pero dónde se saca? ¿Por abajo o por arriba? Por arriba. Por aquí. Ah, es la. que tenías que empujar, tienes que empujarlo. Saco esto. Dios mío, eso es, no sí, se, se absorbe bien. bien. ¿No? Ay, no. <risa> eso A es, ver, es lo quiero... que muchas mujeres. Yo quiero meter el mío. Pasan. <risa> ¡Wow! Esto es como de es experimentos chido. que hacen que echan como. Eh, no sé. ¿De qué? Que es que se expande toda la. Como la. Ahora está toda mujer. ¿Qué mugrero estás haciendo? Sí, Mike. yo lo dejaría aquí, mejor. Qué bueno déjalo que es agua. ¿Me lo déjalo aquí en el vaso. Guau. Wow. Bueno. ¡Ah, claro! ¿Qué es lo que tenemos en el plato? Es para refrescar el área... ¿Qué área? De las también. ¡Ah, claro! Eso es para los labios. Mascarillas. Es como... Te paso el papel, si es mascarilla, obviamente, para... Para pues, la boca. A ti te tocó para el esta parte supongo. La parte de la ojera. ¿Y para qué sirve? Y para disminuir la inflamación, ¿no? ¿Mm? Mira, uno más grande no tienes, me ¿No tiene quedo muy chiquito. <risa> Imagino que da igual de qué lado sea, o sea a veces es cuestión de ponérselo. Bueno, fíjate que hay unos que tienen como el líquido más, más fresco y es el lado donde tropo, y el otro lado donde está un poco seco. <risa> Sí, según yo, claro. según sí. yo, iba a decir un curita, pero porque no. yo creo ah, que esto es para, pues, para allá abajo. Esto es Cuando para... la mujer anda. es como para depilar las cejas, ¿no? Bien. Es cera. Sí, cera, como ¿Será para qué? depilar. Cera fría. Ajá. Yo vi como una toallita, dije, ah, está chiquita. <risa> como para las minis. las minis. <risa> <risa> <risa> ¿Y saben cómo, ¿Sabe se, cómo se, se utiliza? Se eh, sí. cuenta se despega una de la otra, así como la pegas donde quieres prender el vello facial y como lo calientas con tus propias manos, ¿no? Bueno primero lo puedes conectar con tus manos. Ah, claro. ¿Sabes mucho de estos productos? Pues claro, <risa> esta cara no es ya gratis. ¿Qué parte es o da igual? Da igual, la que sea. ¿Dónde quieres ponerlo? O no, sea, o sea no, no, me refiero no, no, a qué parte es. de las dos. Ok. Yo creo. Pues es que yo soy lampiño. No, yo me puedo la cara. A ver, aquí. A ver, yo creo que en el bigote. Sí. No, me va a doler. ¿Saben ah. cómo se arranca? No, no quiero saber. Y esta paletita, supongo. No es quiero, de, no de, quiero saber. La en serio. Orientación contraria en el crecimiento del vello, entonces. Ay, Dios. Amá, ¿cómo me no. crees esto? <risa> no, mamá. Ay, güey. Bueno, no dolió tanto la neta. No, a mí sí me volvió y me quedé no, con no cosas aquí. No. ¿Así? ¿Ah, el sentido contrario del crecimiento del veillo ¿Hacia mí? Del crecimiento del veillo Es supongo que es de, es de... De aquí para acá Ajá Porque... ah, Ahí está ¿Ciquito? chiquito. Sí Bueno, pues ya, pasemos al siguiente ¿Ao, no, faldas tú? Eh, me crecen de, de ahí, de parte De ahí, parte ¡Puerte! ¡Aaah! <risa> <risa> <risa> <risa> Sí, sí. Una disculpa por la presentación. No, me no ¿qué es esto? A ver. No es pasta de dientes, es lo único que les puedo decir. Es como pintura, azul y rosa. Huele a crema. Sí, sí, pueden tocarlo, pueden mezclarlo. No. Y claramente no, no, se claro. lo van a untar. Sí es para la cara. ¿Qué será? ¿Sierre? Este es... ¿Qué es como pegamento, mira. ¿Dónde usarías ese pegamento en el cuerpo de una mujer? <risa> no sé, para las pestañas o rezanada. Esto es mascarilla. Mascarilla para la cara. Mascarilla. Ay, no. Vale, chinga. ¿Qué se, ¿Qué se siente? Nada. Fresco. Este, raro. Se siente como pegamento. Ahora ya deja de aceptarlo de y, y tenemos que esperarnos 10 minutos a que se seque <risa> quitarlo. Siguiente, siguiente prueba. Aquí nos quedamos. Yo creo que con eso ya la prueba se pasó. ¡Feliz de la vida! <risa> Mike se va a poner en toda la ca... ¡Mira, pásaselo, Mike! No, tira león, no, nada más esto. <risa> no, yo ya me puse... Acá. Mira, quedó como payasito de las muñequitas. Con sus chapitas. Todo triste. El muchacho. No, espérate, espérate, espérate, espérate. Se cubre. Dale. Sí, sí, sí, quítate la luz, por favor. Ay, ya prendió. Todo lo que tiene. Bueno, iba al cuarto. No. 5, 5. No, dale al 6, dale, dale al 6, dale al 6. 7, 7. Ah, aguanta hasta el 10. Dale hasta el 10. No, no, siete. no. 2. Se oh, está calando, yo, no manches. No, en serio. ¿Qué más de bueno. un bono extra? La una. extra, bueno, puntualidad. Seis. No, mate. O sea, siento las hormigas aquí. No, no. Subimos a eso. Ya, basta. No, no, te paso. Siento que me está calambrando todo. Como así si nada era. Ah, oh, Dale, dale, dale. <ríe> <risa> Ay, bro. <güey>. 8, <risa> hasta, hasta que tú digas No, pues ya, ja. Pero no lo puedo soltar. <risa> ya, ya. Solo nueve. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ah, oh, se apagó. Se apagó, se apagó. <risa> Oh, no manches. ¿Ya de verdad? Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Aguantas un poquito más? No, no, qué esperanzas, guerrera. Ah, no, bueno, ya. no. Vamos a encontrarle a, a, ver, ver, a ver, a ver. A ver. A Mira, Mike, usted te a poner la, la prueba. ¿Ocho, ¿Ya? ¿Ocho dale. ¡Ay! ¡Ah, oh, la verga! ¡Ya, ya, ya. <risa> <risa> <risa> No, güey, sin <sí>, calar, <risa> Pero <tío, ese> pedo! <risa> Yo no vuelvo. <risa> Pero bueno. <risa> no, sin sí, calar, hermano.